Bueno, yo soy Francisco Rubio, soy socio de una cooperativa que se llama La Fundición, formada por eh, Marilo Fernández y Pablo Pérez de Cerra y yo mismo. Una de las cosas que definió la Fundición es que los tres miembros que la formamos tenemos un. Una formación artística. Yo creo que, que lo que define el trabajo que hacemos es que intentamos generar situaciones de construcción colectiva de conocimiento. Y ahí pues sí que empleamos herramientas creativas y al fin y al cabo el objetivo es construir relatos y representaciones y discursos en torno a, eh, a un territorio principalmente. Estaba hablando del de Centro de Interpretación de la Ciudad desde la Barraca, que es un proyecto que iniciamos este, el septiembre del año pasado y es un proyecto que propone recuperar la, la memoria de los barrios de barracas del Hospitalet, pero no solo eso, sino también constituirse como una institución que, que mira la ciudad y la interpreta desde el punto de vista de, de los habitantes de las, de las barracas. Eso es como el planteamiento conceptual así un poco abstracto es una iniciativa de base y ahí es donde comentábamos antes de, de cómo la administración pública eh, tiene que tener mecanismos para detectar esas iniciativas y darles el soporte sin cooptarlas y, y sin institucionalizarlas de una forma que las que mate la la, la, la vida ¿no? que, que está ahí yo creo que que muchas veces la participación se entiende, y especialmente desde la administración pública, como una cosa que se dispone, una serie de canales y de, y de casillas casi de, de participación. ¿no? Aquí puedes participar de esta manera y como muy predeterminada. Y precisamente colectivos como nosotros y como muchos otros, intentamos ensayar formas de participación que abran esa participación a, a, a, a lo más profundo de los proyectos. Es decir, eh, el centro de interpretación de La Barraca lo que, lo que queremos es... Abrir los dispositivos institucionales de esa institución del centro, eh, su archivo, su, su sede, sus espacios de socialización, todo abrirlo a la, a, la, a la toma de decisiones sobre esos elementos a, a la ciudadanía. ¿no? Esta idea de que la información es, es, es, está en la base de la participación, lo que comentaba era esta idea de, de realmente abrir la información sobre los, sobre los dispositivos institucionales, sobre sus protocolos, sus regulaciones, su, todo eso abrirlo para, para que la ciudadanía pueda tomar decisiones. Es necesario que tenga la, la información ¿no? de cómo funciona un archivo, qué es un monumento, por ejemplo. ¿no? O sea, damos por sentado de que si hay una memoria, pues hay un monumento que la conmemora. ¿no? Pero el, el monumento es un dispositivo históricamente construido que tiene, una, tiene, tiene unas connotaciones ya implícitas en, en sí mismo.